Supone todo un reto, una superación personal que ayuda al crecimiento de aquellos que tienen alguna discapacidad. La natación adaptada da una abrazada más en Canarias al conseguir realizar la primera Liga Gran Canaria Accesible. Una ocasión para competir y superar barreras físicas y mentales. Eh, a ver, yo empecé a nadar porque mi madre era monitora de natación, era entrenadora y digamos que desde muy pequeños a mis hermanas que a mí nos han, siempre nos han inculcado el tema de la natación. Entonces Yo lo veo como una, una forma de vida, no, no un, una forma de escape por el tema de la escapacina, sino es una forma simplemente de vida que llevo yo desde que era muy pequeño. Competir es un sueño, siempre, siempre he soñado competir, estar ahí intentando todo posible y pasármelo bien, lo más importante.